Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes en mi canal Creaciones Betina. Seguimos con los videos para el Día de la Madre. En esta ocasión les enseño a hacer este arreglo fácil y muy económico. Espero les guste. Hoy quiero enviar saludos a Eileen Macías, Camila Giraldo y saida Cruzado. Ahora vamos con el paso a paso. Corta un rectángulo en cartón craft de 20 centímetros de ancho por 33 centímetros de largo. Y a los lados vas a medir 6 centímetros en sus cuatro lados. Ahora vas a coger papel seda y vas a enrollarlo o empuñarlo así. Eso es para arrugarlo. Y luego vas a tomar pegamento blanco o colbón y vas a aplicar en todo el rectángulo. Con un pincel vamos a regar el pegamento blanco del colbón. vamos a tomar el papel seda y lo vamos a abrir nos queda como una textura arrugada, pues arrugadito, lo vamos a extender bien y pegamos, vamos ayudándonos con las manos y pegamos bien, vamos a cortar todos los lados que sobran, vamos a darle vuelta y acá de estos extremos lo vamos a cortar antes de forrar esta parte cortamos también estos lados y este lado lo vamos a forrar con un papel decorativo vamos a pegar con silicona líquida, nos quedaría armadita así la cajita, ahora vamos a picar papel metalizado o papel sea si deseas nos quedaría así ahora vamos a coger una tirita de 4 centímetros de ancho por el largo de la cajita del color que deseen que sería para marcarla con una frase vamos a utilizar marcadores, pegamento blanco y diamantina para darle brillo Ahora vamos a escribir el mensaje, que pueden escribir lo que deseen. En este caso te amo mamá o te amo mami. tomamos el pegamento blanco y vamos a aplicar solo en la mitad de cada letra en una mitad vamos a aplicar diamantina de un color y en la otra mitad de otro color esto sería para decorar, esto es opcional si lo desean hacer aplicamos la diamantina lila y retiramos esta diamantina, nos quedaría así, ahora le colocamos plata, nos quedaría así ahora vas a tomar una imagen de la torre Eiffel, cartulina negra y una foto donde te encuentres con tu mamá, vamos a aplicarle silicona líquida a la foto y la vamos a pegar en la cartulina negra para resaltarla más Recortamos y vamos a hacer lo mismo con la torre y Vamos a recortarla, nos quedaría así. Ahora vamos a tomar colbón o pegamento blanco y vamos a delinear todas las partes de la torre. Y le vamos a aplicar diamantina. Acá yo le pegué unas piedritas brillantes y vamos a hacer lo mismo con la torre, vamos a pegarla en cartulina negra para que resalte más aplicamos silicona líquida y pegamos vamos a recortarla dejando un borde a la foto vamos a pegarle cinta adhesiva para ubicarla acá en esta parte cinta adhesiva porque es para que la foto la guarde la mamá, hace parte del regalo y pegamos la torre Eiffel, nos quedaría así para decorar un poco vamos a pegarle un ramito de rositas artificiales esto es opcional, le puedes pegar una rosita si deseas aplicamos silicona caliente y vamos a pegar acá en este extremo ahora con cinta papel vas a cortar una tira de 2 centímetros de ansia por 10 de larga serían dos tiras perdón y otra de 2 centímetros por 7 centímetros de larga con el rasgador vas a introducir la cinta así vas a presionar vas a tener de acá y jalar de uno de sus extremos hacemos lo mismo con este tenemos acá, introducimos la cinta y rasgamos, en caso de que no tengas el rasgador puedes utilizar una tijera vas a cortar todas las tiritas vas a colocar el palillo encima de la cinta, vas a cortar cinta pegas, enrollas volvemos a pegar acá, haces lo mismo con esta, pegamos cinta, enrollamos y le colocamos cinta acá hacemos lo mismo con esta, pegamos y enrollamos y pegamos esta cinta y doble cinta para asegurar, nos quedaría así la sombrilla. vamos a ubicarla en cualquiera de los dos extremos, vamos a, voy a cortar el palito que está muy largo y la pegamos, la va a pegar acá en este extremo, voy a aplicar silicona líquida pero también lo pueden hacer con silicona caliente, nos va quedando así ahora vamos a ubicar el contenido pues puedes regalarle chocolates o lo que desees nos quedaría así bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy es un regalo sencillo rápido económico y muy fácil de hacer maritoria si te gustó compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima